Recuerdo que Mi laberinto y me odice allá, ya. ya puedo dormir la siesta, pesadillas que regresan, traumas que aún no se van, sigo creyendo en la capa, pero no en el Superman, aquel juego de la infancia, policías y ladrones, la perfecta. La velocidad, habilidad y veracidad para enfrentar la realidad. Ya yeah. pasé por todo eso, por las causas, los problemas, las traiciones, los contras, los sucesos. Ah, mil problemas y mil soluciones, no hay que pensarlo tanto. Con un solo lema, amor y pasiones, llorar se merece el llanto. Y fruto rechaza los malos y te curarás de infantos.